Y muchas veces, como en la, en la ciencia, creemos que las ciencias es como a lo mejor tenemos la idea de un libro de texto, ¿no? De la secundaria, de la preparatoria, como si la ciencia fuera algo dicho y ya está. Cuando en sí, realidad, total. El conocimiento se construye y surge, pues, del diálogo entre diferentes personas eh, y de estos insights, ¿no? De, de ahí fue como que surgió la idea de, del talk show como tal. <risa> Me parece lo máximo y además que. Eh, tanto que hay que hablar acerca de estos temas en general. Normalmente, eh, no sé, hay algo ahí raro donde la gente que está en el mundo de la ciencia no está pensando mucho en comunicar la ciencia tanto así que hay mucha ciencia que está a propósito ofuscada de la gente. O sea, eh, eh, me recuerdo que cuando yo comencé a leer la revista Wired hace muchos ayeres, no, porque no estoy incluso. joven, eh, había una sección en particular donde hacían traducción de paper a ser humano. Ok, sí, entonces sí. encontraban esos párrafos que tenían unas cosas que estaban escritas en latín avanzado, sabes? Um, sí. y, y, y lo, y lo aterrizaban a lo que quiso decir fue <risa> no. <risa> y, y da un poco de, de, de cómo quieres, cómo quieres que la gente entienda la ciencia si por muchos años. Tanta gente de la ciencia se dedicó a buscar, digo, por hay algo en algunos casos buscando la, la ultra precisión, no? Porque no puedes decir si hace calor, es que es calor. No, claro que tienes que buscar muchos modos de aterrizar ese lenguaje, pero el tema es que sí, yo creo que como los, como con la gente que está en las leyes, no los abogados que buscan estas palabras que están hechas para que la gente no entienda, sabes, y sea un poco de claro. Oye, un momento. No, eso, eso no ayuda, eso no construye a la larga. Pero bueno, el caso, qué bonito que se hable de esto. Entonces, perdón, yo ya uh -huh. ve, ya me explayé. Ve. No, no, no, está perfecto, porque justo sobre lo que comentas es que yo he notado que existe como esa necesidad, ¿no? Porque sí, existen canales este, o diferentes medios que se dedican a, a la divulgación científica, pero muchas veces la traducción, como paper al lenguaje más cotidiano, eh, se pierde en la traducción, ¿no? O suele haber muchas imprecisiones. Y por eso es que yo, yo creí que era importante que el mismo científico, bueno, en mi caso yo hablaré de mi propio trabajo, ¿no?, pueda llevar y pueda traducirla para que no haya intermediarios que puedan malinterpretarla, sobre todo cuando son intermediarios o tantas fases, ¿no?, como el que dijo de lo que dijo de lo que dijo el científico, ¿no? Sí, total. Y además, sobre todo, porque eh, si lo piensas por eso mismo es que la pseudociencia a veces toma tanto vuelo porque está escrita y diseñada para que sea entre comillas, déjate fácil de entender, fácil de relacionar no. Claro. cosas que tú puedes ver, cosas que tú puedes sentir, cosas que te han pasado no. y eso luego uh -huh. lo aterrizan a, a algo que, que lo enmascaran como ciencia. Entonces la gente dice ah, esta es que por ahí va, no? Y pues, Claro. Sí, pero bueno, el punto es que si la comunicación de la ciencia es compleja, me gozaba mucho analizar este rubro también, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿no? <risa> no, bueno, todo es parte de todo es parte del tema. De hecho, eh, una de las primeras cosas que quería que nos platicaras es cómo tú te adentras en este mundo de tú. Tú has dedicado mucho contenido a la comunicación de, de temas científicos y de tecnología, ¿no? Entonces, pues sí. ¿cómo, ¿cómo surgió esto? Bueno, de entrada soy una nerd de corazón. Entonces cuando okay, yo hago contenidos en perfecta. mi canal, si sí, no hay más que decir es eso, eso están nerdeando. y yo le digo a la gente en mi canal, en mis en vivos en, en, en todos los pasos, es vamos a nerdear a gusto. No es como uh -huh. eh, aceptar que nos gusta hiper enfocarnos en algunos temas, porque te vas a ir ahora. Eh, tengo unos de vida, no lo diciendo okay. la comida uh -huh. me sabe muy poco. Alguien me lo hizo así como el, eh, eh, hoy estaba hablando en Twitter de que hay un momento cuando tienes estigmatismo que te das cuenta que ah, no todo el mundo ve así, sabes? Okay. No todo el mundo ve rayitas de las luces en la noche, en los coches. No, Exacto. no todo el mundo, no. Pues bueno, lo mismo que la vi un día alguien me tuvo que hacer caer en cuenta que la gente eh, percibe la experiencia de la comida muy diferente que yo. Ok. Y, y entonces en eso eh, eh, me ha acercado mucho a la gente que le gusta nerdear de comida porque yo okay. no lo puedo vivir. Entonces que me la describan sabes? Para mí es, es la experiencia okay, y, y ese, ese momento de la nerd, Pero luego tú le dices a esta gente y esa gente no se sienta nerd, sabes? Son máximo personas que no, claro, yo soy un chef muy clavado es güey, eres un nerdazo. ¿verdad? perdón, No, ¿verdad? eres un ñoño de primera que sabes como que no más que tu tema, no es un tema estereotípico de los espacios de la gente nerd, no? Que eh, entonces así fue creciendo eh, y mi canal busca rascar un poquito eso. Vamos a nerdear a gusto. Por consecuencia, los temas de los nerdeos son variados. Una vez en un en vivo alguien me dijo te apuesto que podríamos nerdear de cables. Silencio dos segundos. Claro que puedo nerde. hay cables que bien eh, bajo la que es un cable. Tienes un material conductivo largo que este, envuelto en, en este material que no conduce y entonces por consecuencia estás obligando a que tengas un flujo que se puede medir y que se le puede dar uso y que además tenemos entonces el planeta cableado. Puedes seguir un cable de la Patagonia a Londres, no? Digo hay intercambios, pues, pero sabes, es, sí, sí, sí. es, es, es pensar el, el mero concepto y bueno, hacia pequeños, pues hay, hay, hay cables eh, hiper pequeños, hacia grandes también, no diseños de cables espectaculares. El sistema de electricidad no es un logro de la humanidad, es una las venas de la sociedad están ahí. Y entonces el mero asomarse por eso. Y si todo eso todavía no le causa asombro a alguien, el sinfín de estándares del de sistema de bus universal de datos USB que se supone que es único. <risa> y con eso también hay para porque tienes USB 1, eh, no, eh, perdón, ABC no. Y tú los puedes invertir sí. en fin, tantas cosas y las historias de cada cable también. En fin, así que de eso va todo lo que hago <risa> de, okay. de, de darle atención a esos como cariños de nerdés que, uh -huh. que hay gente que piensa que no está en esto, pero es de oye, perdón, pero si, si tú te clavas con, estos temas es un nerd de primera, no más que tu tema no es dentro de no. Y a claro. eso, a eso voy. Me gusta, me gusta. Siento que la pasión es hija de la, eh, este de pues, como esta cultura, de la investigación, no de la curiosidad claro. y todo eso es parte de en últimas del pensamiento crítico. No, yo quiero saber más. Yo siempre quiero claro. saber más. no. Eso, eso. Y entonces por eso me gozo el nerdeo, porque yo quiero saber más. No, porque además una cosa que una característica que tiene, bueno, que tienes tú como persona y por lo tanto tu contenido es como esta gran capacidad de poder relacionar lo que quieres comunicar con la vida cotidiana de las personas. Eh, yo creo que una capacidad de empatía bastante desarrollada y pues esto de alguna manera siempre ayuda a que las personas tomen estos temas como menos ofensivos ¿no? y por lo tanto ponerse menos a la defensiva. No, sí, así. total. De hecho, sabes que es algo que acá guiño y entre nos, porque estamos grabando. Eh, es algo que he trabajado. Ahí te va. Hago tantas cosas que me decidí un día inventarme un título para uh -huh. el Quién soy? Ese título no fue inventado, fue heredado, pero yo me presento como la explicatriz, uh -huh. que es la explicatriz. Pues una vez estaba ayudando a alguien, como lo he hecho varias veces a generar su plataforma digital. Fue una, Plática muy por encima en un café, no? Y, y, y pues yo le di como los no, mira, podrías hacer esto, aquello y demás. Esta persona es un gran comunicador de ciencias y su esposa está ahí también, eh, que en México conocen, que se llama el explicador Enrique Ganem. Y fue muy especial conocer a Enrique Ganem. Ahora, para la gente que no sabe, Enrique Ganem se dedicaba a eso, a explicar ¿no? y explicaba de todo, ¿no? O sea, porque los hoyos negros, o sea, no, o sea, cosas muy, aunque les violó. entonces, pues, veían, venían mucho más con estas cosas. Claro. Eh, y en eso él me dice, Tú eres la explicadora. Y porque le dije que quería hacer comunicación claro. de ciencia, ¿no? Entonces lo adopté, la explicadora. Una amiga luego me dijo, ponte la explicatriz y bueno, por ahí se fue. Pero okay. el punto es que ahora que tengo este como título honorario, por así decir, de la explicatriz, como influencer y youtuber siempre te estás preguntando qué hago en la vida. Porque te dan atención por existir, no? Claro. Y hay gente que sabe de su misión. Yo creo que en este caso le agradezco a Enrique por aterrizarme lo que yo soy y yo decidí sentar cabeza del que es ser la explicatriz. Entonces, un día me tienes que que explicar, no? Si requiere del saber agarrar esos temas anexos, sí. este como pensamiento lateral y aterrizarlo de tal modo que la gente lo pueda entender. Y le he dedicado mucho tiempo a tratar de. El pensar cómo se puede formular este tipo de comunicación. Así ah, y por eso me reto, como por ejemplo, el tema de los cables. No explícale uh -huh. los cables a un alien. Claro. Sabes qué tal que en su planeta no existan cables todos inalámbricos, porque esa tecnología les dice: No, no, no. Nosotros estamos tomamos el tiempo de construir material para que lo conduzca porque acá no hay interferencia. Bueno, si sí hay interferencia, pero es que a ver, me explico, sabes? Claro, <risa> no tantas cosas. Y hay tanto de, de nuestro cotidiano que tenemos muy normalizado que el sentarse a pensar el ¿De dónde viene? y ¿Por qué? La risa. ¿Qué es la risa? No, pues abre la boca y jajaja. Ja, ja. Y, y eso que de nuevo explícaselo a un alien no eh, o una persona neurodivergente también a veces traen muchos modos diferentes de pensar y observar la cosa. Y eso para mí es una joya. Entonces mucho de ese trabajo, de cómo se explica no, no, es eso es trabajado, es de yo sentarme a pensar el cuáles son los mejores modos para poder platicar con gente de tal modo que también y la solución de paso te la confieso es tener mucha curiosidad del otro lado. No es como pensar que estará pensando con lo que yo digo, no? Y ver qué puedo obtener yo de tu lado. Entonces como que tratar de, de, de, de yo ser más que una profesora es yo ser buena escucha de lo tuyo y, y sobre eso. Entonces aterrizar los temas de tal modo que se use tu lenguaje es un reto, por ejemplo, tratar de aterrizar analogías. Al espacio de así sea el campo semántico, lo que sea que opera, que opera la otra persona. No si es, es, esa persona eh, y yo lo hago mucho en entrevista, esa persona juega fútbol. Entonces, mis ejemplos de física ahora son fútbol, sabes, pero pero de tal modo que me interese a mí. Claro. <risa> ¿Me explico o que no, no, no es vendido, pues porque, ¿no? es importantísimo porque entonces ahí la motivación va a jugar un o sea, se va a notar la diferencia, no? Eh, perdón, total. Sí, total. No solo eso, sino que es que me tengo en automotivo por mala costumbre de nuestra plataforma de comunicación, pero <risa> eh, sí, pasa mucho que la mitad del tema es entender que todos los intercambios son intercambios culturales, no? Así sea que estén hablando de así literal, están hablando de documento paper A y paper bay y sistema de modem, no? Y pero en el intermedio todavía te estás enterando tú de la cultura de Kakin, porque siempre pesa una persona haciendo una investigación en Estados Unidos por muy limpia que sea su investigación va a tener un sesgo estadounidense y lo digo porque capaz y sus sujetos de estudio eh, capaz y su modo de análisis hasta sus modos de pensar no lo que considera que es un outlier eso también es parte de la observación y mucha gente piensa que eso ni el caso no ah. entonces saber escuchar de dónde viene y a mí lo que más me interesa siempre es el, y por qué está investigando esto sabes como que que te rasco igual y puede ser porque me pagaron en el laboratorio. <risa> ¿sabes? Si le estoy dando sí. y puedo, no? Pero aún así eso todavía es parte de. Y, y de acuerdo, eh, yo siento que hay bellezas en todos lados, no como que también el mero hecho de que podamos compartir información y es espectacular. Entonces me gozo, me gozo chingo de procesos de las cosas chiquitas. De nuevo, el otro día había eh, una tía y una amiga de mi tía hablando de Candy Crush. Hablando y de game, Candy, Candy Crush, el videojuego, ah, el sí, juego, el, sí, sí. Juguito, el celular. Y lo primero que pues es son gamers, sabes que no uh -huh. se les considere, pero estaban hablando como con tanto, con tanta pasión acerca que yo decía, uh -huh. qué bonito, como observan Candy Crush. A mí no me mueve, uh -huh. pero, pero, pero a verlas hablar que, es, que la estrategia que prende lo que arranca, que le, no, que el orden que yo arranco es de la pantalla abajo a la izquierda. Pero todas esas cosas me da un poco de, de, de, de, de tratar de entender el que qué bonito el cómo observan esto, que para mí no, no me despierta interés. Entonces siempre traigo puesto este igual y no es que yo no le entienda, es que no me asombra y me comienza a preguntar por qué no me asombra. Pero luego así mira si hay millones de respuestas a eso es bien chido, eso son bonitos pensares. Espera algo, una que algún día eso contribuya a la deconstrucción, pero sabes, <risa> no es parte de eso. Entonces si se le explicatriz yo creo que ha sido un regalo espectacular porque me da misión. Cuando voy a la radio, ya sé de qué hablar, como voy a la tele, ya sé de qué hablar, no? Como uh -huh. que este es un, es una rara esquina. Lo que sí es que me alejó de ser comunicadora de ciencia pura. Sabes como uh -huh. que de repente, de repente estoy yo nerdeando acá acerca de por qué las redes sociales son así y no es un tema que viene de esta ciencia estereotípica. Sabes, por ejemplo, uh -huh. tengo unas amigas bien cool, bien cool, que hacen una cosa que se llama Mandarax. Que son biólogas las dos, creo. Y sí, sí. en Mandarax analizan eh, estos procesos de, eh, pues de, de la biología de la vida. No Entonces, uh -huh. por ejemplo, te explican de dónde viene la pasita chelera, no desde la biología. Está bien chido, pero yo no tomo ese approach, no? Y a veces me lo cuestiono pero me he gozado mucho mi esquina y decidí, ¿saben qué? Esto es lo que hace el Ophelia, la explicatriz y a la gente le gusta, a mí también, entonces no lo vamos a cuestionar. Claro, no, porque además justamente el hecho de que pueda haber diferentes abordajes y diferentes opciones para diferentes tipos de público, pues también va a favorecer eh, que exista como esta hambre por por este tipo de contenido, no? O sea, mientras más hay en el menú, y estoy hablando de lo bien hecho, claro, ¿no? o sea, mientras más hay en el menú, pues más una persona puede escoger entre lo que eh, se adecua a lo mejor a su estilo de comedia, a su estilo de conocer información. Y yo creo que, que es parte, o, o sea, es que haya diversidad en algo, pues siempre lo va a enriquecer, no? Total, total. Y sobra decir que fíjate que ese es mi haz bajo la manga. Eh, evidentemente, al ser una mujer abiertamente transgénero, eh, la diversidad viene Sí o sí, no. Así así no lo hagan. Yo muestro las banderas porque me da mucho orgullo, no? Claro. Pero sí o sí vienen, No me ha pasado que estoy conferencias y o sea, es la conferencia más clavada, investigada, documentada y aún así la, hay personas que van porque quieren ver a una persona trans hablar ¿no? No. <risa> o de modos muy, muy chistosos. También me lo gozo mucho porque pues a fin de cuentas sucede. Y entonces bueno, en el caso eh, me escriben en mi canal cosas como no entendí nada de lo que dijiste, pero te ves tan bonita. <risa> no, bueno, Ok, pues ven y únete a la fiesta y a, a lo mejor ahora uh -huh. algo en lo que se energará algún día. Pero um, la diversidad como ha sido sistemáticamente eh, eh, ignorada o, o en algunos casos, peores excluida de tantos procesos. Pues entonces deja una cantidad de hoyos en muchas narrativas, muchas, pero muchas. Y entonces siempre tengo ese como twist del análisis de por qué ahí te va. ¿tú ¿Cuántos estudios en la ciencia conoces que dicen los hombres tal cosa y las mujeres tal otra? Un chingo, una cantidad ridícula, una cantidad absurda. Los hombres son de tal y las mujeres son de tal. Y, y yo te hago esta pregunta: ¿hombres según quién? Porque le levantaron, porque vamos a decir ah, es que es su genética. Aunque ah, okay, le levantaron cariotipos a todos los sujetos. Nada, no, ¿No? no, no. O, o solo porque puso hombre cuando se registró. Porque entonces tienes un chingo de hombres trans ahí posible, o porque tienes gente gender queer. Entonces, entonces, esas personas oh, oh, y la gente no binaria que claro. y, y puedes desarmar tanta ciencia solamente cuestionándote eso, hombre según quién, mujeres según quién? No es que el cerebro de la mujer, mujer según quién no ¿qué es el mujer. Yo no tengo respuesta a eso, pero me explico. Si sí, vamos a ah, mujer según el proceso legal, hay países que no tienen proceso de cambio de nombre o de género en sus documentos. Entonces tienes muchas mujeres que se registraron como hombres. Esto o es que quiere decir que tienen malos datos <risa> ¿no? o que tenemos que, claro. re, que reconcierto y, y con eso nos podemos ir lejísimos, sabes? Porque también la diversidad no solo tiene que ser diversidad de género, eh, eh, Colombiana según quién, porque yo nací no en Colombia, claro. no japonés, según quién <risa> no hace a sus documentos Estas cosas todo lo identitario lo puedes cuestionar. Entonces esas comidas bajo la manga, porque luego así mira si hay una cantidad ridícula de cosas que la gente no observa porque, pues porque nos formaron en un sistema hasta diría ni siquiera estadounidense eurocentrista del apreciar la ciencia, ¿no? donde donde se, se, se, se descartan un sinfín de datos de una cantidad de gente o se descarta mucha diversidad casos famosos de eh, este eh, científicos que no trabajaron con eh, científicas que eh, este, no leyeron esto, no estas cosas también. Entonces, no más si le comienzas a rascar ahí a todos los temas de la diversidad. Si le comienzas a, pre, a, pre, a pedir diversidad a la ciencia, vas a hacer brillar unos estudios que normalmente no brillaban y que vale la pena observar uh -huh. y vas a pues, sacar en duda a muchos otros. Y entonces ahora tenemos mucho de qué hablar, no? Claro. No. Sí, no está está está súper bueno porque tienes toda la razón, ¿no? Somos medio eh, nuevamente en, en el laboratorio, ¿no? De repente yo trabajo con adultos mayores. Y entonces como trabajo, eh, el el, la línea de investigación que trabajo pues es en adultos mayores sanos y puff, les medimos, o sea, no creas que yo me quedo con que me digan que no tiene diabetes, no o sé sea, yo lo mando <risa> a que se haga un análisis de sangre para ver que su glucosa, su colesterol, sus todos estén como donde yo quiero que estén, ¿no? Y como dices, cuando yo les pregunto el sexo y me dicen no, hombre, mujer, yo me quedo con lo que me dijeron, ¿no? Sí, claro, sí, total, y te voy a decir algo, en todos mis documentos legales porque eso hizo mi pasaporte como mujer, ¿no? Uh -huh. Así que si tú estás haciendo una investigación con Ofelia, eh, claro. pues soy una mujer con genética XY, que de paso hay una cantidad ridícula de casos así, pero pues también puede ser chiste, ¿cuántas, cuántas de esas personas mayores no serán intersexuales, sabes? Este claro. eh, No por así decir, porque si nos vamos a la genética y pasan muchas cosas raras, justo con el tema de pruebas de eh, eh, de eh, medicina y demás, por ejemplo. Eh, yo una vez tuve un encuentro con un doctor en una clínica de VPH porque uh -huh. le digo no, este quiero, eh, vengo por mi una vacuna, no una vacuna de pH y me ve y me dice no es que a los hombres no les da. <risa> ¿sabes? Yo, sí, okay. bueno. bueno, pero soy mujer, aunque y aunque los hombres no les dé, este eh, bueno, claramente me está discriminando, no? Porque pues también de paso los hombres se de vacuna por VPH. Pero entonces el caso es que cuando yo voy a sacarme mis pruebas de sangre, y cuando voy a observar veo que tienen por ejemplo no tratamientos y paquetes diferentes para hombres y mujeres pruebas hormonales me acuerdo de un laboratorio en particular que eh, no me quería hacer pruebas de estrógenos y testosterona pero es un laboratorio grande es una cadena grandísima en México no me quería hacer al tiempo una prueba de testosterona y estrógenos ¿escucha el motivo porque los hombres no tienen estrógenos y okay. las mujeres no tienen testosterona. Ellos, y así de esto no puede estar. Y luego cuando llegan los resultados, veo rango y todos salidos, claro. ¿sabes? Porque están tomando una base que claro, por supuesto la aplica. es, es cierta, cierta característica biológica, ¿no? Total, exacto. Y es que el punto ahí es un, vivimos en una época cuando tenemos la ciencia para que sin importar cómo naces, Puedes ser como quieras. Sabes? Yo en, en mis conferencias digo, si importa cómo naces puede ser mis universo. Bueno, sabes? Sí. <risa> este, es, este es un modo de decirlo. Estoy exagerando con eso, pero me entiendes. El punto es que en un mundo es como en un mundo donde ya trans, ya ya transgredimos, ya ya tenemos la ciencia para que tú vivas en el género que quieras. Entonces, porque ta, todo está tan atrapado ahí en la medicina y lo que quieras, pero lo que quieras, quieras, quieras de pruebas que no se hacen porque pensaron que era hombre o mujer. Déjate de que lo que escriban en el papelito es que llegaron con el doctor. El doctor vio a esta persona y la vio mujer, entonces ya no le hizo una prueba de testosterona, sabes? Aunque haya levantado la sangre. <risa> no. la testosterona fue un papel importante ah, sí. en el sistema endocrino de las mujeres. O sea, sí, un, por supuesto. En testosterona no hay estrógeno. <risa> Sí, total. Entonces eso y en gente mayor me imagino que también debe haber todo tipo de locuras en gente mayor. Corrígeme si estoy mal, me estoy inventando esta historia, pero sí. a cada rato yo, porque es que yo alivio con esto es del tema de identidad y nombre, pero a cada rato escucho que, que no es que mi abuelo tenía dos actas de nacimiento, no sabe bien cuándo es su cumpleaños, no sabe de qué ciudad es, todas esas cosas, no? Sí, y dime, sí, sí claro. Entonces dime si eso no también deforma los datos en todas las esquinas, no? Claro. No, Así un caso que... cercano que se inventaron el cumpleaños. O sea, y toda ah. la vida le festejaron un cumpleaños, pero porque no se lo sabían y pues desde niña le decidieron un cumpleaños, pero sepa, o sea, no sabían realmente cuándo nació. Claro, Uf, qué interesante eso para luego hacerle preguntas acerca de sus opiniones del horóscopo. <risa> eso nunca lo había pensado, fíjate. Sí, sabes, como que... Sí, claro, es que tantas cosas pasan y, sobre todo, en estas épocas de lo que la gente mayor que tiene que se manejaban los datos horribles. todavía hay, hay cosas horribles por ahí, pero es que en esas épocas eran especiales con el como los datos estaban por todas lados y a nadie le importaba. Pero a eso voy que hay tanta ciencia que la gente piensa que es está escrita, está escrita así con cincel en piedra, no? Y, y vas y mira y tantos motivos por los cuales no necesariamente es el caso. Claro. Y, y ese es mi truco secreto del análisis de la ciencia, que es si, si te pones los lentes de la diversidad, claro. le vas a encontrar hoyos a todo y, y es bonito hablar de esos hoyos. No, y eso solo, como dices, a través de los lentes de la diversidad, porque te puedes poner a buscarle desde muchos otros temas, no? Fíjate, hay una una como eh, algo que me gusta mucho decirle a mis alumnos. Es como justamente como para tratar de contraargumentar esto de, de que la ciencia está escrita, de que la ciencia es conocimiento que ya está hecho. Les digo, no, bueno, o sea, la ciencia se construye día a día eh, y además la ciencia en sí debería de ser abierta, ¿no? Eh, aceptar propuestas, aceptar cosas. Eh, o sea, tú imagínate si te vas hace 200 años y les hablas de la electricidad y de que por Wi-Fi te vas a comunicar, o sea, te queman por bruja, ¿no? <risa> sí, total. Pues es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia. La gente pseudocientífica científica, ya eligió su verdad y luego busca datos para justificarla y el espacio científico debería o sea más bien el espacio científico. Por, de, por definición es así. El debería estar en los vicios de quien la ocupa, pero por definición lo que diga el dato y el ejemplo que yo doy cuando hablo de esto justo es por esto es que tienes tú un gato que está vivo y muerto a la vez, porque eso es lo que dicen los datos y hay que aceptar que el gato vive y muere claro. al tiempo. No, eso es lo que dice y ni modo, pues es una locura, pero pues acéptalo. Bueno, eh, y entender que nuestro razonamiento está limitado por lo que podemos percibir y lo que podemos, o sea, lo que es intuitivo para nosotros, ¿no? total. Sí, total. Y de nuevo no, pues, nos remontamos a que eh, claro que hay muchos espacios de creencia en la ciencia, que eso es, esto. Lo escuchaba mucho. No, en la ciencia también hay dogma. Sí, el sí. tema es el tema es que la dogma se cuestiona. Me explico. O sea, si ahorita asumimos que la gravedad sucede porque tenemos eh, una unidad divina que hace que la masa se acerque, sabes que esa unidad divina este es, es, es, es San Quark Fernando. Va, pero si el día de mañana logramos observar a San Quark Fernando y nos damos cuenta que es otra cosa, pues toca rehacer toda la ciencia que haya hablado de Quark Fernando hasta lo que es, no? Y no mucha bueno, gente tiene presente eso. La misma física que es tu campo, o sea, que es tu. <risa> Te ahí mis eh, ejemplos sí. formación no? Pues eso pasó con cuando de repente se tuvo que rehacer todo lo que se entendía de la física clásica, no? Exacto. Sí, total, exacto. Y, y en general pasa, eh, pasa mucho, no? Es, es o sea, no es sino ver Jurassic Park y darte cuenta que en ese entonces se pensaba diferente a los dinosaurios no. <risa> de lo que se sabe hoy. Pero no mucha gente lo ve porque se les enseña. La verdad es que también estamos bajo el yugo de esta eh, crianza religiosa y nada en contra de los espacios religiosos no puede haber diversidad sin religión. No más que el problema de la religión, del sistema educativo, la religión es que atenta contra la curiosidad. De hecho, para mí como comunicador, ese es el problema más difícil de todos. Cómo hacer que la gente despierte curiosidad por algo? Porque el sistema de la fe lo que te dice es no le pienses, yo te digo cómo es. No, Pero entonces ahora, aquí es cuando me han dicho varias bueno, veces cosas como, pero pues a ver, ahí nadie, yo no he visto un quark, ¿sabes? Yo no, es más, de un dice, yo no he visto una célula. Me dicen que existe, esta cosa está ahí. Pues sí, pero el tema es que uno se puede, o oh, bueno, si puedo, por una célula en particular si sí se puede arregla, organizar para que la veas. Pero segundo, si el día de mañana descubrimos que no es esto que te digo yo porque tenle fe, entonces se rehace mientras que la fe en particular es un esto nunca va a cambiar. Eso es la palabra de alguien que es infalible. Entonces, claro. en esencia, al decirle a la gente no pienses, no investigues, muchas personas crecen con eso, ¿no? con un, un ok, no pregunte lo que me digan. Y, y esa es la lástima que me dan los procesos de religión y como personas de la ciencia eh, te, nos topamos con eso en todas las esquinas y da un poco de raro, ¿no? como un poco de chale, no date chance de, de permitir un poquito la locura. <risa> no. Porque si lo piensas, la gente tierra planista antivacunas técnicamente están yendo contra el sistema, sabes, están investigando, están, están leídas, no? Pero, pero lo que no traen es ese espacio de, de, de permitirse cuestionárselo, pero todo, pero todo es todo. O sea, podemos estar en una, en una simulación de realidad virtual de un gato. <risa> exacto. Sí. y hay que no. buscar una, una moda de asomar a ver qué, qué, qué significa eso exacto, y yo creo que ahí es cuando cuando se cae en pensamiento pseudocientífico en, en dogmas, ¿no? cuando entonces solo te cuestionas lo que te conviene, digo por ponerlo de alguna manera, ¿no? no sí, eh, total, te cuestionas sí. lo que ya decidiste, tu mente ya está sobre lo que es cuestionable, pero entonces lo otro no es y Total. ahí es está incompleto ¿no? el cuestionarse. Soy muy fan de Star Trek uh -huh. y parte del motivo por el cual traigo todo esto, sobre todo la plática y cuando hablo con gente es porque Star Trek como serie, que para la gente que no ubica viaja a las galaxias en español eh, o a las estrellas. Este no sé cómo lo tradujeron. Yo la ubico perfecto, <risa> pero nunca la he visto. Claro. Eh, sí, Star Trek es la, es la serie ñoña del espacio ahora también. El, monito de las figuras. Exacto, sí, total. Y, y trata acerca de un futuro donde eh, la humanidad la logró. No que de por sí esto fue lo que me trajo originalmente, porque todos los futuros son distópicos, no como que sea ah, después de la bomba nuclear, después de la guerra, claro. después de, no y es como En Star Trek sí la logramos y, y existe esta gran federación de planetas y demás. Pero okay. la las serie se dedica a la investigación. Y, y es muy pedagógica con eso, porque, porque de verdad que se toman el tiempo, sobre todo en las, la de las ochentas y demás, que es muy bueno, uh -huh. se toman el tiempo de vamos a investigar un tema en particular, pero además constantemente pasan cosas que son cucú, o sea, cosas que dices güey, ya, ya, o sea, oh, perdón, una computadora, que tomó vida dentro del cerebro de unas personas que operan con un sistema binario. Entonces tiene que estar en pareja las dos, no? Porque una procesa los bajos y el otro procesa los altos. Y entonces okay. no es como es que es, es, es esto cosa inconsecuente. Esto ya me perdieron, pero la actitud que toman es de pues es que así si son las cosas y hay que aceptar. Y más bien investiguemos sobre esto y constantemente te están dando estas pequeñas lecciones del tenle curiosidad, no el el tú date chance porque te va a mostrar cosas muy locas, pero es que si, si tú dices que no, ahí paras de investigar. Claro. No. En el momento que dices esto no puede ser. Se acabó todo el show. ¿no? En si dices que sí, pues se le sigue construyendo, se le sigue construyendo y pues de modos muy satisfactorios te lo resuelven, no porque <risa> no te dejan con el que no ha pasado con eso. Hay algunas por ahí que sí, pero pues el punto es que me lo gozo por eso, porque enseña acerca como este pensamiento que pide, que siempre investigues. No obstante, hay lo que quieras sobran. O sea, si vuelan las referencias a Sherlock Holmes. Todo el día hablan acerca okay. del proceso de la investigación y sí, de sí cosas tipo de cuando descartas todas las posibilidades, lo que queda, pues eso tiene que ser la verdad. Sabes con ese tipo de, de, de pequeñas lecciones acerca de, del investigar okay. de em, em, de la somarte? Y yo creo que eso también es para mí es bonito. A veces me, me da un poco de, de no sé si es trauma de escolar porque la gente le tiene como miedo al, al, al investigar más, al clavarse más, no? Como que es un gente como que quiere saber no ya de una entiendo por qué, pero no, no contigo. Mi problema más complejo como comunicador es lograr que la gente desarrolle curiosidad cuando no la tiene, no? Claro. No, total, totalmente de acuerdo. Y, y, y te digo, yo creo que además desde desde el enfoque de ponerte en el lugar del otro, como como tú lo has manejado, eh, pues es fácil, bueno, no es fácil, sino que eh, puedes tú tratar de llegar porque tratas de entender la negativa del otro, ¿no? Y entonces puedes favorecer el despertar esta curiosidad. No sé si tuvo sentido lo que dije, porque como que ahí me trae un... Poco. <risa> no, sí, total, es... es, es. Digamos que el tras bambalinas de mi proceso de la explicatriz de lo que estamos hablando acá un poquito, <risa> pero si sí, no sé si se vio así de esquinas de otros espacios de comunicación de la ciencia, pero yo me lo gozaba mucho porque la verdad es que también hay mucha gente por ahí que está en esto, pero piensa que no. De nuevo, la gente que nerdea de comida, la gente uh -huh. que nerdea de eh, eh, deportes también ¿eh? hay gente que es muy, muy, muy, muy de la investigación cuando se trata de deportes. Uh -huh. Y, y eso yo creo que también hay que darle un poquito como de sí, nerdea tú, nerdea, nerdea gusto. ¿sabes? Sí, sí, sí, porque al final implica leer, implica buscar, implica contrastar, ¿no? Que al final eh, el pensamiento crítico es eso, contrastar opiniones, contrastar tus mismas ideas con otras posibilidades y sobre cualquier cosa que nerdeas, como dices, pues va... A implicar un poquito de ese proceso y por lo tanto va a, ejer a ejercitar, no está sí. al este el ir generando este tipo de pensamiento. Pues vivimos en la era más entretenida de todas. Podría decir, bueno, pues es un decir ¿no? pero sin conocer las otras de qué hablo. Pero vivimos en una era muy entretenida porque tenemos acceso a la información del mundo. O sea, bien claro. que podemos ahora ahorita acerca de la economía de 1910 y, y tenemos todos los datos para investigarla. Lo único que no tenemos es la información del futuro. Tristemente, pero eh, es tan fácil encontrar información que también da un poco de. No sé, el otro día me topé con alguien que era fan del Ska ochentero. Sabes, hicieron sí, un poco de qué bonita vida que se puede dar la gente hoy que puede ser fan de lo que era música de culto y de no de del de, de mundo underground en los ochentas. Sin problema, tienes acceso a toda la música del la escala de los ochentas. En tu celular. <risa> no. Claro. Sí, sí, sí. No no te tienes que ir por ahí a buscar una disquera perdida que todavía venda LPs de 1700. Bueno, no de 1700. Sí. Pero si alguien vende un LP de 1700, me interesa mucho. Por, sí, <risa> por fines de la ciencia. <risa> y, y aún así, la verdad es que, eh, mira, yo me gozo mucho hacer la trampa de que soy youtuber también porque me libera responsabilidades, porque lo que Ajá. sí es verdad es que como levanto tantos temas, pues también soy muy superficial, no? Si sí, vengo de la física, sobre todo lo espacial y aún así todavía soy una papa caliente cuando hablo con alguien que genuinamente está en este campo, no? Pero yo me gozo mucho el proceso del romper con la figura de la influencer. Es más me choca. Estoy peleada con la palabra influencer No puedo hacer nada porque así me describen. Ese es mi trabajo aquí. Eso fue la Ok pero influencer implica que la gente es influenciable y que mi trabajo es influenciarles, que me parece un poco Ajá. de wow. Espérate. <risa> Ahora, del otro lado, el motivo por el cual se dice eso es porque hay gente que genuinamente sí busca estas figuras, o sea, hay gente que me ha escrito Ophelia, por quién voto? Okay. No. Algo pasa en las noticias. Ophelia, qué pienso de esto o qué deberíamos de pensar? Así me dicen, no? Ok, ok. Y, y yo creo que pues esto obviamente es algo con lo que no, yo no, yo no lo voto, tolero mucho. O sea, yo es güey. Tú decide. Ahora vamos a trabajar las herramientas para que tú puedas buscar una decisión un poquito más aterrizada. Pero el punto es que a veces yo le digo a la gente y se lo digo a mi canal a todo el mundo siempre es duden de mí. Lo que yo digo es lo que yo sé y me mofo diciendo: Soy youtuber, ¿verdad? yo no sé nada. <risa> no, estoy tan yo, trago en yo YouTube y ya, y dejo eso ahí colgado. Pero del otro lado, y esto para mí es de cómo de gozo Si yo dije algo bien o algo mal, y alguien para refutarme responderme o colaborar lo que yo dije fue a Google y buscó. Yo gané. Claro. <ríe> Sabes. ¿No? Eso que dijiste me encanta porque además eso debiera de ser trabajo no solo de alguien que es youtuber no solo de alguien que es este comunicador sino eso es un ejercicio que yo hago todos los inicios de semestre con mis alumnos no eh, yo doy clase en, en licenciatura, en maestría y, y siempre llego y les digo, a ver, yo tengo opiniones muy fuertes, ¿no? O sea, sobre <risa> claro. la psicología, sobre la forma en la que debe de ser la psicología, sobre lo que es la psicoterapia y voy a hablar pestes del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Y es algo como que les queda claro desde el principio. Pero. No, sí, tú has guardado esta tuya de la cama o la mesa, ok, pero. <risa> no, pero si ellos van, o sea, si sí les dejo como muy claro, ¿no? Pero esa es mi opinión y es una opinión que van a escuchar alrededor de otros profesores que tienen con los cuales yo no me voy a meter, porque pues ellos tienen sus opiniones y por algo las tienen y por algo les están dando clases, ¿no? O sea, mi labor es que al final ustedes pues se vayan creando qué sirve de aquí, qué sirve de acá y que no me lo crean solo porque yo lo dije. Sí, claro. Bueno, es que luego cuando te pones a analizar el sistema de educación, sobre todo el culturalmente aceptado o, o el que valoramos, eh, nos están enseñando a hacer algo que ya nos inventamos el cómo reemplazar. Entiéndase, nos están enseñando a solucionar problemas eh, por medio de, de análisis este, a fuerza bruta. No Tú compáralos todos uno por uno. Ese tipo de cosas nos están nos están enseñando a que tienes que memorizar todo solo por el fin de memorizarlo, sin analizarlo y entenderlo. Y nos están enseñando, sobre todo, a que deberíamos de hacer esto sin parar. No, como que esto, como que tipo de un contador le da, le da, no sé qué hablar. Entonces esas tres cosas y muchas más es lo que hace una computadora y mucho mejor. Claro. En la era de la computación, de nada sirve enseñar a memorizar. De hecho, lo que se debería de enseñar o hacer yo cuando, mira yo, yo di clases ahora también de modos más informales. Yo, yo enseñé en el Tec de Monterrey una cosa que se llama redes sociales como estrategia de negocios porque fui estratega digital por sí. muchos años con mucho éxito. Pero en mis clases yo le decía a mis estudiantes saquen su laptop, tablet o celular y si se distraen es pedo suyo, pero téngalo a la mano. Y había un chat, uh -huh. <risa> no? Entonces primero que todavía un chat interno y segundo yo les decía si no escucharon o no entendieron bien algo. Mientras yo sigo hablando, vayan a Wikipedia, Google, lo denle, busquen. Claro. No, y ahí están en chinga. Entonces, yo sé, es verdad que hay atención dividida. Sobra decir que había el que cabría y sabes su, su videojuego. <risa> y claro. Yo tenía también que chutarme eso, pero luego eso también refleja en el cómo entendía la clase, evidentemente. Pero el punto es que yo siempre fui de las del es que si tú puedes tener todo, si tú puedes tener la, la hoja de fórmulas puesta escrita y demás, de nada sirve pedir que la memoricen. Hay que entender por qué es y qué explica de dónde viene porque eso es lo que luego vas a aplicar cuando ya o sea de, de nada te sirve memorizarte. Nada, nada. Si lo puedes buscar, pero tu celular, pero tú nunca vas a tener tu calculadora contigo a todas horas. Yo me baño con mi celular. <risa> claro. ¿sabes? No, como que en la era, en la era de la computación, la educación, pues por supuesto que va por otro lugar y nos están enseñando a hacer computadoras. Sabes lo que se valora? es lo que hace una computadora muy bien y uf, ya, ya, no, ya no, sirve, ya cero sirve. Ahora de nuevo, yo no soy profe hace mucho tiempo, entonces por supuesto que no manejo este, tu acercamiento a estos, pues a estos espacios, pero sí que he notado que vaya que falta alguien que les diga de lo que yo digo. Esto es una esquina del conocimiento, porque tú lo que tienes que aprender acá no es lo que tienes que aprender, sino que tienes que aprender a aprender ese sentido. claro no, no. Sí, sí, justo, justo esto, ¿no? Yo llegué a esta opinión después de trabajar en, o sea, después de vivirlo, después de conocer varias opiniones y poco a poco se fue formando, pero tú que tienes 20 años, pues justamente empieza a ver cómo te quieres cargar, cómo quieres aprender, qué quieres aplicar y por lo tanto, qué tienes que aprender para aplicarlo, ¿no? Sí, exacto, total, como que a fin de cuentas el tema del pensamiento crítico es ese. Que si tú sueltas a una persona con estas herramientas del pensamiento crítico, de la mente abierta, del formar, del documentar, de ¿no? del escuchar todo y demás, digo, voy a hacer una cosa volada, pero podrían reconstruir varios conocimientos que se dan por enseñados. Me explico: tipo de no sabían de estas cosas, pero, pero tenías estas herramientas y a lo mejor puede llegar un poquito a la conclusión, no? ¿Por qué? Porque está pensando desde la creación, no desde el claro. Eh, este así son las cosas y, y ya, porque además, a ver, yo estudié en la universidad entrando en el año 2000. ¿Sí? Todo lo que me enseñaron en los noventas en la escuela y todo lo que me enseñaron en la universidad de ella ni aplica, porque es para internet. ¿no? Okay. Eh, y si bien los datos están ahí, ni siquiera en ciencia, o sea, la ciencia, pues evidentemente hay cosas que han pasado cientos de años y no han cambiado. No es estar claro. Pero, pero, el punto es que el cómo se hace ciencia hoy y el cómo se hacía ciencia en los noventas es muy diferente. Y ¿no? sí, sí, sí. entonces hay algo ahí que, que no se nos se enseña o bueno, usualmente, porque hay escuelas es muy buenas, hay espacios muy buenos, es hay gente muy chida, no? Pero que lo que nos enseñan a apreciar es como cuando, cuando te enseñan que en la música lo que se aprecia es la música clásica ¿no? y el reggaetón es basura. Y así mira si el reggaetón es una forma de entretenimiento espectacular con mucho ritual. Una vez hablé con alguien que es compositora de música reggaetón famosa y me decía yo hago música para que la gente no piense por una hora. Qué útil que es eso, poder apagar tu cerebro una hora ¿no? y perrera hasta el piso. Pero claro. el punto es que esas cosas eh, no hay como un elitismo del saber y hay como un elitismo de las formas. Y, y yo soy fiel creyente, por ejemplo, en la educación transdisciplinaria, donde tú agarras de todos lados y construyes algo tuyo, ah. no? Pero, pero lo que se valora, sabes Como sobre todo es la de la generación. Boomer, no es ese pensar, no es como algo un poco más como funcional, pero funciona para empresas que ya no existen, no? Como que sí. quizás, quizás también está hablando de, de, de desinformación personal, pero, pero, sí me he topado con mucha gente que genuinamente no se les permitió pensar libremente donde estaban, donde estaban estudiando. Sí, y fíjate que eso tiene consecuencias o, o, o se sigue reflejando a lo mejor muchos años después, ¿no? Hace poco tuve, eh, ay, te digo que también de repente yo me expreso y luego digo, ay, pero tenía que ir de hocicón, ¿no? Y algo voy y pongo así como de que desde su ignorancia, si no saben distinguir el género gramatical del género psicológico, no sé qué. Y bueno, ahí se armó todo un debate. La verdad es que me divierte muchísimo eso de las peleas en Facebook, o pues sea, es como mi pasión un poquito. Pero porque además me permite ver como las opiniones de los demás, ¿no? Como que yo aviento una piedra y pum, de repente todos o la agarran o la cachan o la avientan hacia el otro y bueno, luego sí me arrepiento un poco, pero pero bueno, ya, ya aventada, no pasa nada. Y, y sí me doy mucho cuenta de cómo las personas, eh, justamente en antagonismo a este pensamiento crítico, es como quedarse, quedarse, quedarse con, sobre una opinión, porque tú ves opiniones válidas, ¿no? O sea, como argumentos bien estructurados, de repente, de ambos lados, de cualquier tema, ¿no? Pero lo que, lo que sí te estás dando cuenta es que no le están entrando al otro ninguno de los argumentos, y esto es por precisamente no tener esa curiosidad o no querer con, eh, atreverse a ver más de una sola postura, no? Sí, claro, total. es, es de paso de nuevo parte del cómo nos se Fíjate que yo por algún momento aprendí a hacer teatro, impro. ¿Sí? Eh, oh, eh, oh, mucho para vale. cariño para Piolo Juvera, mi maestro y en el teatro impro hay una ley máxima. El eh, primero que es el teatro, impro, es teatro improvisacional, no hay guión, te subes al escenario y no sabes qué va a pasar y ya. Entiendo. Y no, y no puedes como, Literal, te subes y preguntas una palabra. Entonces te gritan jitomate y ya con esa palabra tienes que hacer una hora de teatro ¿no? okay. y lo improvisas todo. Y, y, y si estás con otras personas, no es como que puedas cuchichear. Ok, jitomate. Eh, yo soy un este, vaquero y tú eres un ranchero y estás creciendo jitomate. No, no puedes. Lo tienes que hacer con la intención. Entras caminando como vaquero y esperas que la otra persona le cache. lo no cache, sino pues a cambiar no. otra vez a lo que Exacto, si la otra persona te dice, uy, tienes incontinencia, abuelo, ya no eres vaquero, eres el abuelo. No. <risa> ¿Sabes? Y por eso estás caminando así con las patas abiertas, ¿no? ¿no? Y el punto es que dentro de estos procesos aprendes a ceder. Pero la ley de oro, es decir, sí, y si tú entras caminando como sea y la otra persona entendió algo y te dijo, abuelo, dices, sí, soy abuelo. Y añades algo, ¿no? Para, para que siga la, la historia. Entonces, esto suena poco. Pero por consecuencia, lo primero que trabajas cuando, tra cuando estás haciendo impro es la escucha y te das cuenta que hay. Y esto es algo donde caemos muy fácilmente porque también nos criamos un poco. Pero te das cuenta que parte de la escucha es dejar que la otra persona diga lo que tiene que decir y tú tener la disposición de cambiar lo que ibas a decir según lo que dijo. Claro. No, esa es la escucha. La escucha no es dejar que acabe para luego yo decir lo que quiero decir. Y sí, total no. Y el problema ahí es que por consecuencia modificar lo que tú vas a decir según lo que dijo la otra persona es un tema, pero mm. implica también saberse poner en pies y zapatos de otras personas y pensar por qué lo están diciendo. Ahora también soy debatista, entonces por supuesto que he trabajado mucho esto de antagonizar y demás. Eh, debatista, de, de, o sea, de, de nerdeo, pues, sabes como qué tipo estilo Oxford, ¿no? Entonces con puntos y más. El, el tema es que eh, en las redes sociales en particular las redes sociales se nos olvida que le pertenecen a alguien y estas personas diseñaron sus algoritmos de promoción alrededor de lo que genere más controversia, porque eso te mantiene más tiempo en el sitio. No fue por ah. eh, diseño, sino fue por espuria, pues o se puso una inteligencia artificial a que sorteara, qué hace que la gente se quede más tiempo. Y eso fue la conclusión, la discusión. Entonces las redes sociales para rematar tienden a, a sesgar nuestra comunicación en que nos radicalizan y la gente. Entonces, clava más sus estacas eh, eh, y se agarra de ellas a la hora de compartir opiniones. Y lo más difícil es que como le estás hablando en un foro público, o sea, estás en, en, en no estás en la arena con los leones y afuera Ajá. está por allá gritando al ¿no? emperador estas cosas. Entonces la gente no acepta que está mal, no? Porque no solo es aceptar conmigo y con la persona con la que te hablando sino con quien tiene no, no, no tienes que retractar con los, 3.000 amigos que tienes más los 3.000 de la otra persona que están total. viendo ahora la conversación, no? Sí, total. Entonces las discusiones en redes, por eso son tan ácidas, tóxicas y unilaterales. Literal <risa> Yo no te estoy escuchando, pero aún así, de todos modos hay un pequeño factor de que en redes la gente ha salido a decir cosas que no hubiera dicho en vida real o bueno no en vida real, sino en presencial. Pues no. Vale. Eh, y eso yo creo que a eso también le doy valor, pero aún así, hay algo ahí donde de nuevo la mitad del problema es que no se le da a la gente espacio para tener este pensamiento de, de, de, de aceptar lo que diga la otra persona y pensar por qué lo dice y qué quiere decir. No, pero hace nada me percaté que parte del tema de la gente anti, eh, eh, tierra planista, antivacunas y demás es un tema de eh, pues de libertades. Sabes como de sentido de control uh -huh. y ahí, ahí te va la conclusión. Eh, llegué al pensar que eh, esta gente era así en parte, porque pues, quería como traer como un espacio competitivo a las otras personas. Oye, eh, las vacunas te van a no. Y entonces yo te estoy diciendo cómo te están castigando y alguien me dijo no. La verdad es que la gente en el que les digan que hay un orden mundial o que hay un ser superior o que hay un plan magnánimo sienten control, así sea que ese plan magnánimo o ese ser Esté actuando en contra. Me explico como que sienten un: pues bueno, es que soy parte del plan, aunque el plan sea, sea chingarme. ¿no? Y entonces les da un poco, les calmas a sus incertidumbres el saber que este es el plan. El plan es el nuevo orden mundial y nos jodimos. No está raro, pero pero, pero de ahí viene tanto este pensar como de, de, de la pseudociencia de estas cosas. Sí. Y de nuevo todo eso sale en las redes, porque en las redes la gente se expresa más. Entonces también le doy la bienvenida, pero mi respetos. Claro. <risa> es la que, verdad es que es ácido, ¿sabes? Es fuerte manejar como... Eh, es, están con cuchillos y espadas ahí, ¿no? <risa> sí, sí, sí, total. Hoy, Ofelia, pues mira, pensando en, en, en qué hemos estado hablando de él. Eh, del pensamiento crítico Tal vez sin, sin decir mucho el tema Pero al final todo lo que hemos estado platicando Se relaciona con ello Y además considerando que bueno Uno de tus temas eh, más En los que eres más como eh, Que has trabajado más en la parte de comunicación Y que además tienes mucha cercanía con ello Es el tema de la tecnología Me gustaría eh, que, no, que me digas tu opinión Sobre cómo la tecnología puede tener Un impacto social importante Sobre todo a nivel de el acceso a información, a desinformación. O sea, ¿cómo tú ves este rollo? Uf, este tema es bien complejo y bien, bien bonito de observar. Eh, pues bueno, primero que todo, el problema aquí es definir tecnología, porque hay dos modos de ver la tecnología. Uno es la extensión de nuestras creaciones por medio de eh, este, el formar objetos externos o el formar procesos externos que luego hasta nos pueden modificar. Por ejemplo, el estómago uh -huh. externo es una invención que sirve para que podamos ingerir más alimentos. Okay. o más nutrientes que es el estómago externo cocinar <risa> y, yeah. y bien que y bien que podría argumentar que ser humano es el que cocina, porque gracias a que tenemos esta disposición de poder alimentarnos eh, con tanta capacidad de, de adquisición de nutrientes porque cocinamos, uh -huh. entonces podemos ser estos estos animales que tenemos tanta extra capacidad de pensamiento literal a, por volumen a comparación del tamaño de nuestros cuerpitos. Ah. Eh, la comparación con eso son por ejemplo simios orangutanes que en es, eh, le pasan algo así como el 80, 70 y tantos por ciento de su día buscando comida, uh -huh. porque la comida que comen y que ingieren no, no les da para su consumo de energía. Mientras que nosotros volteamos esa fórmula cuando comenzamos a cocinar. Pero bueno, el claro. punto es que luego, por ejemplo, por tener la cocina, ahora desarrollamos caries porque nuestros huesos nuestros dientes no están diseñados para poder ingerir tanto y así. En fin lo mismo con la agricultura, podríamos decir. Y entonces es el cocinar una tecnología, no además una tecnología que nos modifica eso por un lado. Y el otro lado, la tecnología es el celular, no cosas que sí. podemos tener, la tecnología eh, que es mercadeable, por así decir uh -huh. Y entonces esa es otra tecnología. De hecho, tanto que normalmente he visto que se presenta como por aparte una que es hay una propuesta muy bonita eh, eh, en un libro por persona que se llama Kevin Kelly, que te pasó a fondo Wired. Que eh, dice que una es la tecnología y la otra es el technium, no el, ¿cómo? le llama technium. Ah, ok, T S N I U M, technium. Y, y entonces una es la tecnología, como las cosas que vendemos, uh -huh. lo que es cuando dice las tecnología o oh, el celular, la computadora, no? Ah. Y la otra es la tecnología, como los procesos del desarrollo humano, que en última son una expresión del ser humano, porque es que si lo piensas, la diferencia entre una, un ro, un androide artificial construido por un ser humano con una inteligencia artificial y un bebé hecho con nuestros genes es que uno se hizo con el proceso automatizado de nuestra biología y el otro también es un sistema de procrear, porque fue hecho a nuestro diseño, con nuestras ideas, con nuestros no. De hecho, la, la inteligencia artificial, parte del reto de la inteligencia artificial, es que hay que enseñarle entonces, ¿cómo son las escuelas de las inteligencias artificiales? No, pues una cantidad de gente en Facebook, en Google, enseñándoles, haciendo data entry. Claro. Es tan cercano el proceso que, bueno, primero que te lo llaman redes neuronales que sí. tratan de imitar nuestros procesos mentales, pero del otro lado hace nada. Alguien se percató que si tú una inteligencia artificial cada tantas horas de que esté recibiendo datos, dejas que pare de recibir datos y comience a indexarla nomás, o sea, uh -huh. como que secuencial, no? Porque antes se hacía como al tiempo, pero ahora el rey por ahí que está este tema de, de, de que sí, pues es que todo el día por ocho horas está recibiendo datos y luego para y se dedica a indexar y no se conecta con nada. No es eso dormir. Claro. <risa> Sabes? Entonces hay tanto que decir acerca de cómo la tecnología es otra forma de procrear uh -huh. y eso es impresionante analizar si entonces comienza a saber que nuestra relación con la tecnología sigue siendo humana. Porque el tema es yo me acuerdo de alguien que de hecho una persona que trabajaba en psicología, que me decía que mi celular no era mi celular, era mi prótesis mental. Okay. No, porque pues si no se me ocurre algo, lo busco. Si no se me ocurre algo, no lo tengo en la mano. Eh, si quiero mostrar algo, a veces no lo digo. Ve el video. Claro, ¿No? <risa> sí, sí, sí. al final también es eh, un medio de comunicación, pero no una comunicación a distancia nada más como como antes, uh -huh. sino que es incluso comunicación uno a uno, no? Sí, total, por supuesto, de millones de modos. Y aún así está el cuento de que a una distancia también hace cosas espectaculares. O sea, es, claro. algún día los humanos desarrollaremos telepatía. Ya la tenemos. Yo, sin pensar, bueno, no sin pensar, perdón. Yo sin decir, ya le puedo decir cosas a mi papá, compensarlo. No, y pues claro. si sí, no es desde el cerebro, aunque ya hay enlaces neuronales, y eso va a ser otra locura. Pero el punto es que eh, de las conclusiones de por ejemplo lo que quiere la tecnología ah, vale. y demás, tanto el técnico como la tecnología siempre quiere crear más de sí. No, eh, si lo piensas, un coche, por ejemplo, es 80, 90 por ciento metal vidrio plástico no una cantidad de materiales que no somos los seres humanos entonces el 80% de la energía que consume el coche es para moverse a sí mismo no no es para movernos es para mover sí. el coche se va a acabar el petróleo porque el 80% fue para mover coches pues no bueno eh, entonces lo mismo pasa como con la tecnología en general nuestra relación con la tecnología que también busca algo muy similar a lo que nos porque porque porque la especie humana también tiene este instinto o forma o formación que nos lleva que nos lleva a buscar esto de cada vez consumir más, cada vez crecer más, cada vez acaparar más. Y entonces eso yo creo que es, yo siempre lo he tomado como otra prueba de que la tecnología es una extensión de nuestra forma humana. Hay muchas tecnologías que ya damos por hechas la ropa, no, no, que es una forma. Los lentes no ah. eh, hasta el hablar. Es impresionante que nos vamos a comunicar. Si lo piensas, no, sí, sí. O sea, tantas personas pueden mover la boca de modos similares que se entiende. Exacto. <risa> no, es de... Y además lo combinaron de tal forma que crearon un significado para todo lo que se puede decir, no? Ajá, total, exacto. Y, y este con el caveat que además modifica el cómo piensas, el cómo hablas. ¿no? Entonces hay tantas cosas que se puede decir que, que, que porque el experimento de que las personas hablaran no hubiera sido un experimento fallido, ¿no? pero bueno, tenemos miles de años de, de formación por descendencia. Entonces también claro. seguramente si sí hubo por ahí algunas personas que no, no pueden hablar y es más ahorita hay unas que no hablan, pero el punto es que eh, eh, en cuanto a cómo va con la tecnología y nuestra relación con la tecnología y cómo yo la topo viene desde ahí desde el pensar que la tecnología es una extensión de nosotros y a fin de cuentas, no solo es una extensión, sino que nos forma. Tú dar el tiempo suficiente, esta tecnología va a cambiar el cuerpo de quien la ocupa. Ya está este cuento de que nos vamos más y no sé qué. Llegará un momento que esto a lo mejor entra espacios genéticos o no, pero ya nos cambia como somos. El mero hecho de que la gente se vista ya cambia el cómo mantenemos nuestros cuerpos nos vestimos, no tenemos frío, entonces no, no tenemos que tener bello, sabes? No sé. O no o podemos vivir en zonas donde normalmente estaban fuera del lugar, no eh, tantas cosas que han cambiado de, de, de, de la especie humana porque porque tenemos la tecnología para sobrepasarla. Y de, de nuevo, por eso es que me sorprende que la gente no, no le cause asombro y alegría el que tú puedas atravesar el género, no? Porque sin importar cómo naces, puedes ser como quieras. Eh, pero el punto es que eh, tenemos tecnologías para tantas cosas que la gente piensa que no son tecnologías. Hay gente que tiene corazones reconstruidos con piezas de animal, sabes? Sí, <ríe> sí, Otra vez sí. que había una cirugía que era roteoplastia, donde te acortan una pierna y te la voltean todavía conectada a nervios. Eh, eso es para un tema de cáncer de hueso. Entonces, ahora tienes eh, eh, una pierna se vuelve mucho más corta, hasta que te quitan como el 60 de pierna. Evidentemente es una amputación, pero te retienen lo que queda como del pie y tantito de tobillo y te lo rotan para que quede mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque entonces puedes usar una prótesis de pierna y todavía la puedes controlar con tu pie, pero tu pie está al revés. O sea, ah, mirando hacia okay. atrás. Ya, o sea, para que el nervio que queda pueda ser conectado a la prótesis. No, de hecho el, el, nervio, el nervio está puesto a un trocito de pie que te dejan, pero mirando hacia atrás no que eso de por sí es impresionante. Y bueno, lo que propones también existe y eso está más cucu porque fíjate que ya tenemos tecnología para que las prótesis se puedan conectar directamente a esta altura ya enlace neuronal. Sí, sí, sí. Por eso te preguntaba si ese era como el, el, el objetivo de, de que quedara así el pie. Claro, no, en este caso es nomás que todavía tengas un pie, pero el pie está mirando hacia atrás, no que eso okay. de por sí es como de oh, y, y funciona, No es de wow. La pero verdad. sí tienes toda la razón. También ahí ya hemos de conectar prótesis a nervios, lo cual quiere decir que una prótesis sientes frío, calor o esto es lo que esto todavía no lo hemos llegado a vivir todavía, pero los enlaces con prótesis muchas veces son inalámbricos. O sea, tú tienes un sensor neuronal, puedes mover el brazo de modos no, pero la prótesis no tiene que estar en la misma habitación que tú. Uh -huh. Lo cual quiere decir que si ahorita nos asusta este cuento de que tengamos tanta tecnología, el día que podamos no estar en un lugar y enviar una sonda a este este digamos que bueno, Marte no pues que pensando que cuando suceda seguro Marte ya va a haber gente, pero el punto es que mandamos una sonda a Marte. Y esa onda tiene sensores que se le devuelven a alguien a su conexión neuronal. Y esa persona siente frío, calor, siente la piedra porque el sensor lo está levantando, pero se le está alimentando acá. Eso. Pues despierta muchas preguntas ¿no? acerca del que somos <risa> y, y, y, y, si, y si es tuyo o no el brazo que está sintiendo cosas. Es que te lo digo porque mira, yo tengo implantes de seno. Cuando me puse mis implantes, yo fui con el doctor. Yo por mucho tiempo es una cosa que se llaman explantes que son en esencia formas de silicón que usas afuera, que muchas mujeres usan por millones de usos o motivos, no? O sea, no solo, no son las mujeres trans pues o yo. <ríe> y yo le dije a mi doctor, quiero estas, pero abajo de la piel. Cuando estaban arriba de la piel, eran explantes. Cuando están abajo de la piel, eran mías. claro No, y, sí, y es de... la experiencia, la forma de, de sentirlas, de vivirlas, de todo cambia. ajá Exacto. Y entonces vuelven de nuevo la pregunta de él, es eso es tecnología, sabes es mía o no? Y, y por eso te digo que mi relación con la tecnología es que todo esto sigue siendo una extensión de la experiencia humana y de la formación humana y de los modos del procrear solamente que son de, de largos ciclos, sabes? O sea, nos inventamos el celular y el celular nos va a devolver la conversación en 200 años cuando ya ni siquiera sea celular, sabes? Como okay. que, eh, eh, eh, va tan lento que no notamos que nos está modificando, pero pues tenemos telepresencia como la estamos viviendo ahorita. Okay. <ríe> Dile esto a alguien de 1700, no? <ríe> no, deja tú 1700. Todavía hace 20 años que los superstéticos pasaban y tú veías este de niño joven, este todo eso y parecía como si no. Y ahorita yo creo que hasta están superados, no? Sí, sí, claro, sí, exacto, eso, eso es otra cosa. Que pasa. hay algo que decir ahí de cómo tristemente, pero yo creo que tiene que ver con el sistema cultural de su momento, pero en los 60s y los 70s se sembró una cultura de pensar en el futuro y la ciencia ficción estaba trabajando en cómo hace el mundo en el 2020, 2030, 2040. Hoy en día hablarle a alguien del 2040 no les cabe en la cabeza y es ahorita, el 2040 viene ya, ¿no? Claro. pero porque no se ha hecho mucho para pensar el que va a pasar de aquí al 2100. ¿No? Como sí, que sí. yo creo que ahí, no, no. ahí falta un poquito de, de, de, de trabajo, pero pues es que la gente ya no está tan emocionada del futuro porque el presente está un poco roto <risa> en claro. ese Entonces también le tenían miedo que en cualquier momento llegara una bomba nuclear, no más que la cultura general era del sí, pero estamos construyendo el mejor futuro Entonces los coches eran todos espaciales y claro. sabes como que las caricaturas también lo reflejan. Obviamente los supersónicos es parte de eso, pero bueno, claro, no, sí, definitivamente hay bueno tantas cosas de qué hablar. La verdad es que ya se nos anda acabando el tiempecito, pero no, yo por mí me quedo platicando conmigo, me vuelve de una chela y le sigo. Anda te agradezco. Pues espero haber sido medianamente entretenida eh, no, y haber levantado temas placer. que hayan sido este no sé por lo menos medianamente fedidos. Pero ya sabes si dije alguna barra basada que seguramente la dije y fueron a googlear para responder en los comentarios o poner un tweet diciendo eso no es así. Yo gané. Totalmente. Ganamos Ganaste todos, ganamos todos. Un poquito el mundo también. Oye, hay algo raro ahí donde de verdad cuando quieres decir a alguien que está mal en el Internet, nos volvemos. Pero, pero investigadores de primera. <risa> sí, sí, sí, pero eso está bien. O sea, al final sí. es, es una, una buena, rueda pero mejor no movida por los motivos más. Cómo le diremos? Pues sí, pues una vez hablé con una persona, este un, un coach motivacional y me dice la rabia es un gran motivador. Sí, <risa> no. Y, y mucho de lo que se que se busca en muchos lugares es como dirigirla un poquito a cosas un poco más productivas, no? Sí, la, la verdad, es que el mero considerar el que nos motiva a hacer cosas de nuevo. Si por rabia te dio curiosidad y la investigaste. Claro, pues es un arranque, no es una esquina de eso. No sé, es bueno ahí funciona claro. Ofelia, de verdad que muchísimas gracias. Eh, increíble platicar contigo. Este, a ver si, si, si en un futuro te invito ahí para la segunda temporada, y si tú quieres, acá siempre me encantará platicar contigo de, de cualquier tema. Super sí a todo eh, cualquier cosa lo vemos en redes sociales y me parece lo máximo. Y, y sí, yo estoy de acuerdo, hay que cuestionarnos también todo esto, los procesos del aprendizaje, el, el, el, la claro. psicología, el psicoanálisis. Me encantaría escucharte rantear y destrozar este <risa> eh, las ideas de esto que se propone por mera curiosidad, pero no dudo que también lo has hecho en tus contenidos. Entonces me, me también me clavo por ahí. Claro. <risa> bueno, yo de todas maneras aquí en la, en la descripción les dejo a los que nos escuchen algunos enlaces a contenido tuyo que les puedan interesar eh, si ya son seguidores tuyos pues perfecto y si no que vayan y que vayan y se empapen de, de tu contenido anda total, pues muchas gracias de verdad que estés muy bien saludos y excelente noche <risa>